Nuestra Constitución es una aliada del trabajador y trabajadora en Puerto Rico. En ella se nos garantiza un salario mínimo razonable, una protección de riesgo en el empleo y que la jornada de trabajo no podrá exceder las 8 horas diarias, a menos que se pague una compensación extraordinaria.